En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que nos regala con su amistad en la persona de Jesús, su Hijo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a sus discípulos Este es mi mandamiento los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oída mi Padre. No solo ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Qué privilegio, absolutamente inmerecido. ¿Qué regalo que Cristo no considere sus amigos? Y hace una clara distinción en la relación de amistad de la relación de servidumbre. Y el acento tiene que ver en que el que ama de verdad no se reserva nada. Cristo todo lo que recibió del Padre nos lo comunicó. Y también el verdadero amor es capaz de un sacrificio extremo. Y por eso no se guardó nada bajo la manga. Nos llega a decir que no hay amor más grande que ser capaz de dar la vida por los que decimos que son nuestros amigos, a quienes amamos. Que el regalo de la amistad de Jesús nos haga responder con lo mejor de nuestro ser a tan inmerecido don. Queremos llegar a ser tus amigos, que nos consideres tus amigos como tú nos has regalado la tuya. Aquí tienes en lo posible lo mejor de nosotros para corresponder a tu amistad.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 te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que nos renueve con esta bendición en el cultivo de la verdadera amistad, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.